Deja de darle un lugar en tu alma a un hombre que no te quiere en la suya. Dar y recibir nada a cambio puede desmotivarte, haciéndote pensar que no existe gente buena en el mundo. Cuando te sientes así, es importante que no guardes tus sentimientos en su lugar, exprésalos y sal del agujero en donde te encuentras sometida. Si has vivido una mala experiencia, recuerda siempre que un verdadero hombre es quien te hace sentir grande cuando estás con él, y si no es así, es momento de que tomes medidas y salgas de inmediato de esa relación. No te eches la culpa. Recuerda que ahí, donde no te supieron valorar y solo te vieron como un juego, no perteneces. Si tratas de cambiar la actitud de alguien o tratan de cambiarte a ti, significa que ninguno se siente cómodo con el otro. Un buen hombre para tu vida es quien sabiendo que no eres perfecta te trata como si lo fueras. Es por eso que no tienes que brindarle más atención que la necesaria para alguien que te haya hecho sentir menos, a ese que te dijo que no servías para nada y que solo te trataba bien cuando necesitaba un favor tuyo. Nadie cambia de la noche a la mañana, y menos si nunca pone de su parte para lograrlo. El amor que se tenga influye mucho en este comportamiento porque, si el amor es verdadero, ninguno va a querer hacerse daño en su lugar. Resolverá las cosas como personas maduras con conversaciones calmadas sobre el tema. Si tu chico no tiene iniciativa y solo te hace ver como una loca, debes recordar que un hombre no decide cambiar porque una mujer lo ame, un hombre cambia porque él ama a su mujer. Si lo hace, te estará dando el respeto que mereces. Él sabe lo que vale si no quiere que por ningún error te alejes de su lado. Sé siempre una mujer con principios y saca de tu vida a aquel hombre que no te quiere en la suya. Existen muchísimas personas en el mundo que pueden apreciar lo que eres como persona, y sí, aunque pueda ser muy difícil desligarse de un amor, es momento de hacerlo por tu bien. El amor propio juega un papel importante en este tipo de situaciones. Si sabes lo que vales, ya no volverás a caer en lo mismo. Eres una mujer especial, inteligente, capaz de hacer todo lo que te propongas. Busca la compañía de un hombre que te apoye en tus proyectos, que tenga metas junto a ti y que no teman decirle al mundo entero que te ama. Los hombres maduros y que saben lo que quieren sí existen, son aquellos que dicen qué es lo que quieren lograr junto a ti al principio de la relación, aquellos que hablan siempre con honestidad y no te engañan solo para que estés con ellos, aunque muchos testimonios te demuestren lo contrario, esos chicos sensibles sí existen y están disponibles para amar con sinceridad. Cuando el amor no es correspondido duele más de lo que te imaginas ya que por muchos intentos que hagas no vas a poder hacer que esa persona te quiera. Cuando dejas atrás todos esos sentimientos podrás dar un paso hacia la salud mental. Sí, sabemos que al principio es duro admitir cuando se fracasa en estos términos, pero reconociéndolo podrás empezar a construir tu propia felicidad. Si apenas te estás dando cuenta de que estás con alguien que no te quiere, puedes comenzar asumiendo la situación y aceptando la realidad. No te engañes a ti misma. Cuando un hombre no siente la misma atracción te va a herir, y antes de que lo haga, aléjate. Concéntrate en realizar tus actividades favoritas como hacer ejercicio, manualidades o incluso leer para mantener tu mente ocupada. Por supuesto, corta todo tipo de contacto con quien no te valora. Deja de buscar los lados buenos cuando ya te ha hecho muchos desplantes. Sé sincera contigo misma y acepta que no mereces a alguien que no te quiere en su vida. Céntrate en ti, en lo que eres y quieres ser. Cuídate, no te dejes someter por la tristeza. Esto no quiere decir que los días de duelo por un corazón roto no sirvan, al contrario. Es lo que necesitas para aliviar todas las decepciones que tengas dentro de tu corazón. Y Llora cuantas veces sea necesario. No reprimas tus sentimientos porque terminarán siendo un arma de doble filo. Este paso de superación es muy importante. Cada quien tiene un tiempo diferente para superar sus problemas. No dejes que alguien menosprecie lo que estás sintiendo porque solo tú sabes lo que te duele. Tampoco te niegues a conocer personas nuevas. No todo el mundo es igual a aquel hombre que te falló. Muchos son los que tienen buenas intenciones y no por miedo a que te hagan daño tienes que alejarlos. Cuida de tu salud y de tu aspecto, demostrando que eres fuerte a pesar de las adversidades y que pudiste salir de la tristeza. Aléjate de una mala relación a tiempo cuando veas que no valora lo que haces por él. Que no le importa tus sentimientos que tarda en llegar a casa o que se enfrasque en su celular cada vez que tiene una cita. Haz un alto. Nadie merece que le hagan esto, por muchos errores que has cometido en su vida. Las relaciones son para amarse, para apoyarse, no para que vivan en un constante sufrimiento. Aprende a medir tus límites y a decírselos a tu pareja. Si él cree que son una estupidez y que estás loca, ya sabes lo que tienes que hacer. Ámate y sobre todo respétate. Respeta tus creencias, tus aficiones y no dejes que nada ni nadie intente cambiarte. Tú eres una chica única y especial. Ten por seguro que alguien más verá eso en ti y se esforzará para tenerte en su vida para siempre. Gracias Marco Evidentemente hay que dejarle De darle Una posición a esa persona Que sinceramente No se la merece No vale la pena Tener a alguien de ese tipo en tu vida Que simplemente lo que está haciendo Es dañarte Lo que está haciendo Es tirarte a un lado Y no apreciarte hay que dejar de darle un lugar a ese hombre Que no te valora Lo más importante, como siempre repito Es el tiempo En una relación Si tú das tiempo Das valor Das firmeza Das compañía Créeme que tienes el cielo ganado con esa persona pero si lo que haces con las manos lo destruyes con los pies, entonces créeme que no vale la pena que yo siga conversando contigo. Hay que tener consecuencias de nuestros actos. Incluso cuando eres excesivamente celoso, tú dirás, pero ¿por qué me sacas esto, Ricardo? Pues es la realidad. Muchas personas creen o se le imaginan lo que... Ellos mismos hacen Y esto lo aprendí Gracias a la vida Porque esto es ley de vida Parece mentira Pero es así Yo necesito que por favor Tú como ser humano Te motives Y te posiciones En lo que realmente Vale la pena y Que eres tú Sí, te tienes que centrar única y exclusivamente en ti, en tu felicidad, en tu bienestar, en lo que tú deseas y lo que quieres para tu vida y para los tuyos. No esperes menos de nadie, no esperes menos de ti, ya que todo esto que estamos haciendo es en pro a tu bienestar, a tu felicidad. Te amo amiga, te amo amigo. Recuerda que siempre tienes un lugar acá con nosotros en v Yo soy Ricardo Niño y yo me despido. Hasta la próxima. Ya sabes, que Dios te bendiga.